Mi padre ha desaparecido. ¿Cuánto hace que no tiene noticias suyas? Hace tres días que no sabemos nada de él. No se preocupe que lo encontraremos. Confío en ustedes. Deme toda la información que tenga. Mi padre es el famoso naturalista Félix Campos. Siempre está de expedición, pero cada día me llama. Y hace tres días que no sabe nada de él. Sí. Aquí lo único que he encontrado es un mapa. Puede que si sí consiguiera abrir la caja fuerte. Así que usted trabaja con Félix Campos. Bueno, sí y no. Félix trabaja solo pero trabajamos para la misma empresa. ¿En qué estaban trabajando? Estamos realizando un estudio medioambiental en Castilla-La Mancha. ¿Sabe dónde puede estar Félix? Ni idea, pero apuntaba todos sus viajes en su agenda. ¿Y siempre llevas la agenda encima? No. La guarda en la caja fuerte. ¿Sabe la combinación de la caja fuerte de su padre? No, pero sé que mi padre les dio una de las cifras de la combinación a cada uno de sus colaboradores. ¿Y dónde puedo encontrar a los colaboradores? Están en los parques naturales del Castilla-La Mancha. Ya veo.